Era más rara que una china con culitos de pingo. Era más rara que un gozozo. Madrugo, era más rara que una feminista lista, que un obispo sin papada y un humilde maricón. Era más rara que un noble sindicalista, un tetraplejico alpinista y una tenda sin pezón. Era tan rara que a mis comparaciones le tocaban los cojones y por eso me dejó. Y ya sin ella el azafrán en mi paella Y ya sin ella el azafrán en mi paella Ya no pinta de amarillo, brilla la desilusión Si tu parienta solo suele estar contenta Cuando dices que es perfecta, trócala por un putón ¿Eh? Era más rara que una progre con sentido del humor Era más rara que una aproble con sentido de humor. Era más rara con un enano sin taco. Era más rara que un chunguito con entrada y una tía apasionada que la chupe con amor. Era más rara con sin bandera, un cojo sin mala leche y un niño con compasión. Era tan rara que la hija de la gran puta, ante mi verdad absoluta, va y me quita la razón. Ah. era más rara que un de quito en que un musulmán con un bocata de Japón. Era más rara que un judío en Alemania, me vayan a dar un duchazo y no tenga desazón.